¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Fuerza. Yeah. Soy Snow, junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás Tenecan? Sí, todo bien, todo bien. Preparado para Navidad, ¿y tú? Sí, súpermente preparado para Navidad con estos 30 grados de calor. <risa> porque no, no Sudamérica no es fácil mantener el gorrito no, no es fácil mantener el gorrito no, no no digamos que mi pelo está recibiendo un enjuague de, de vapor en estos momentos pero tratemos de mantener un poco de la dinámica supongamos, sí. que, invierno. supongamos eh, que invierno Sí, supongamos que invierno eh, bueno, como se dieron cuenta, Metaru no se encuentra junto a nosotros hoy. Eh, me indicó de que está un poquito complicado. Así que sí, está, trata... es sí, está, está un poquito agotado. Se entiende, igual con las fechas. Está la, la locura por todas partes. Totalmente. Sí, y aparte que están está bajándose todo para especiales y cosas así. Eh, así que de mm. todas formas, le mandamos un saludito a Metaru, que está ahí por su en momento. el chat. Y. Eh, antes de comenzar, les paso el tantito de que Fanny Chan en este momento está realizando un sorteo para unas entradas para Sin 2, la película en mm -hmm. Facebook por si desean también verlo en paralelo o si desean concursar. Aprovechen chicos, Super. Que es gratis es gratis. Y les recomiendo irse que tienen, ustedes ya saben eh, sus vacunas al día guiño, guiño. Muy bien Así que Vamos a empezar con las noticias, Tenecan, nos vamos a hacerla sumamente cortita en esta edición sí, Hoy día la vamos a hacer cortita, igual hay, hay noticias, pero yo, yo creo que son bien puntuales eh, En primer lugar, me toca a mí siempre hablar de lo que es Final Fantasy VII eh, En este caso Final Fantasy VII Remake, porque si no mal recordamos, durante los Game Awards se anunció ...que iba a estar disponible pronto el Final 7 Remake en PC... Uh -huh. ...ya salió, está en Epic Store... ...y eh, se anunció también para Steam... ...que va a estar ahí pronto... ...pero, ¿qué pasó? Está con un montón de problemas el port... ...como no es extraño para Square Enix en verdad... ...con muchos ports que hacen para PC... ...y varias empresas japonesas que hacen eh, sus ports para PC... Eh, ...porque tiene muchos bugs... ...tiene problemas de ralentizado... ...tiene problemas de frames... Entonces hasta el momento por lo menos el port no está funcionando muy bien Esperemos que se arregle Obviamente tenemos eh, otros precedentes Bastante con que, de juegos que salieron de Square Enix Que salieron con varios problemas pero que se fueron arreglando con el tiempo eh, Así que veamos cómo lo van a afrontar Ojalá que la versión de Steam por lo menos esté un poquitito más solucionado Y que se empiece a parchar de a poco Para que eh, estos problemas se solucionen Sí, oye, en todo caso, la gran crítica que viene del el título, más que por el hecho de que esté lleno de bugs, que eso igual se entiende, eh, complete, eh, porque claro, Xperia no tiene como una vasta experiencia en no, llevar estos títulos a PC, sino que pues, derechamente a consolas, mm -hmm. pero esta crítica viene más que nada porque el título es, se venda a juego completo, es decir, a 70 dólares. Sí, no, de hecho de hecho hace poco también salió la noticia de que, eh, si mal no recuerdan, la, el Final City Remake se podía portar gratuitamente de Play 4 a Play 5 si es que tenías la edición física Claro. Si tenías la edición comprada por la Play Store no se podía, pero hace poco creo que Square Enix se arrepintió y dijeron que la versión de Play Store también se iba a poder portear gratuitamente mm. Así que supongo que una cosa por otra, <ríe> no sé <risa> Sí, así que por lo mismo eh, surge la gran crítica de que si me vas a vender un título roto, por lo menos no me lo vendas a precio completo. Sí, digo. Así que, en bueno, fin, sí. Sí, sigamos entonces. Hablando, hablando de books y malos ports, esta <risas> semana también apareció una lista en Metacritic. De los 10 peores juegos del 2021, esto obviamente es eh, uno de los tantos de las tantas listas de juegos de peores, peores juegos del año, pero me parece interesante porque hay dos juegos de los que hablamos bastante durante el año. Vamos a, voy a hacer un repaso rápido. ¿Sí? Hay algunos juegos que ni mencionamos: Necromunda está en el número 10, Hard Gun para Play 4, yo por lo menos no lo conocía. Está Demon Skin para PC también. En el puesto número 8 está Arkham Horror Mother's Embrace, para PC también En el 7, I Saw Black Clouds, que esto es como más una experiencia cinemática de estas en las que podéis como elegir cómo se desarrolla la historia Ah, ya sí. Para Play 4 En el número 6, y hay uno que conocemos bastante bien y del que hablamos durante el año, que es el GTA de Trilogy, Definitive Edition Está la versión de Switch en la lista pero ya sabemos que varias ediciones tuvieron problemas de bugs, de, de, de, de digamos, texturas, etc. Eh, no estuvo absoluto de memes el GTA el, el Trilogy. Así que... Sí, no diga, es... diga, digamos que dentro de todo lo malo que pudo haber salido del GTA Trilogy, el Switch es la peor. Sí, <risa> Simplemente la porque la el hardware no, no, no se la puede, pero <risa> se, se entiende. Sí, pero sí. en general el, el Trilogy es malísimo. Totalmente. Of bird and Cage también en el pu puesto número 5 para PC. Después Taxi Chaos para Play 4 también. Eh, esto es como una especie de clon del Crazy Taxi, aparentemente. Mm. Eh, pero bueno. En el puesto número 3, Werewolf The Apocalypse Earthblood. En el puesto número 2, Balan Wonderworld, que este también es otro juego para Switch. Un plataformero. ¿De los sí. creadores de Sonic de Hedgehog? Sí, pero que, bueno. Si sí, no, si sí, tuvo tan malo que inclusive el desarrollador principal... Eh, eh, ...tuvo que renunciar. Uh, sí, dijo no, que No no, no, es raro. no, el juego le fue tan mal que dijo... ...mejor doy un paso al costado y, y chao. Y claro, dentro lo mismo. Dentro de toda la colección de títulos... ...que inclusive en PlayStation y en Xbox... Eh, tuvieron una experiencia mala, el de la Switch es muy mala, muy, muy, muy, mm -hmm. muy rota. Totalmente. Y bueno, el, el, el número uno con el hermoso score de 25 de 100 <risa> es el eFootball 2022. Esto no, no me parece sorpresa para nadie porque el eFootball fue realmente un desastre cuando salió. Eh, los modelos, la jugabilidad, los bugs, todo es como bien, ¿no? No, no, no. Sí. inclusive hay También. videos compilatorios, colecciones de, de lo mal sí. que se veía el eFootball Y lo peor de todo es que hasta el momento no se ha arreglado mucho que digamos. No, pero no. si así como, oh, sí, ahora el título se ve la ra No, no, eh, no. Lo, lo que sí es notorio es que hasta el número 3 todos estos títulos están debajo de los 50 puntos pero mm. estaban en el rango de entre los 40 y los 50 sin embargo, sí. el Ballant World Ball and World está con 36 puntos sí. de 100 y el eFootball 25. 25 es decir, estos no, dos si títulos superan con crece todo lo malo que era de la colección el eFootball fue, irónicamente por goleada <risa> Sí. Así que, eh, bueno, esa es la, la lista de los peores juegos del año. En otras noticias que tienen que ver con compras de eh, empresas, Yematsu reporta que Tencent habría comprado eh, Turtle Rock Studios, que para la gente que no lo reconozca por el nombre, son los de desarrollo eh, del Left 4 Dead y ahora del Back 4 Blood. Bueno, entre otras cosas El Tencent, que ya es una empresa Es un holding enorme Chino, tiene también a Real Games, a Ubisoft y a Epic Games, así que Este, no es de Menospreciar La cantidad de nombres y la cantidad de juegos Que serían ahora Parte del holding de Tencent Me parece Tencent con todo eh, ah, pero, eh, todo Sí, todo. se está agarchando mucho Estudio, a ver, eh, recordemos que Tencent Está dentro de los Accionistas principales de Riot Games Sí, no, y bueno En un principio Tencent estaba más relacionado A lo que era juegos móviles eh, Juegos como más relacionados con eSports También porque siempre estuvo como ahí Con la mano metida en Riot mm -hmm. Pero ahora está diversificando un poco más Y eso llama bastante la atención Sí, pero de todas formas igual Interesante de cómo este, este conglomerado chino se compra estudios occidentales como si nada ¿no? Sí, totalmente Y bueno, la última noticia mía por lo menos Bueno, penúltima porque tengo como una especie de anuncio ahí metido Es eh, que hace poco salió el Five Nights at Freddy's el Security Breach Que es la última entrega de la saga eh, Salió el 16 de diciembre si no me equivoco y obviamente está por todo YouTube, está todo el mundo jugando, todos los youtubers de, de terror están metidos ahí haciendo gameplays Y eh, entre otras noticias relacionadas con el mismo juego eh, Aparentemente... Había ah, visto otra noticia pero no me no acuerdo qué tenía que ver Pero había algo relacionado con que ya había como mineros en el juego, como sacando historia y como sprites que no se habían utilizado no sea, habían aparecido un montón de teorías al respecto Y bueno, la, la verdad es que el lore del, del Friday Night at Freddy's es enorme Así que no me sorprendería que haya cosas bien ocultas ahí Que estén pronto saliendo a la luz Sí, oye, eh, recordemos a la gente de que eh, Si bien el título ya se encuentra disponible en formato digital Es en marzo, si no me equivoco sí. Es el 15 de marzo que va a llegar una edición física del juego Sí, de hecho no sé si será uno de los primeros de Friday Night of Freddy's que tiene edición física porque recordemos que los primeros son casi todos de Steam son sí, juegos, sí. Era, era juego indie y ahora ya son Por, por lo menos de forma oficial Recordemos que igual mm. salieron estas eh, ediciones de colección que sacaba sí. Limited Run o cualquiera de estos estudios que se dedican a hacer ediciones físicas pero este es como el primer anuncio de forma oficial que sale el juego Claro, va a tener su visión física. Sí. No. Y la última noticia tiene que ver con eh, mi canal de YouTube en el que acabo de subir hace un poquito, de hecho, hace una hora y cuarto aproximadamente, el especial de Navidad, que sería mi último video. Invité a esta gente a cantar. Obviamente, eh, no todo el mundo pudo porque las fechas están bien complicadas, pero igual se pudo hacer algo y quedó bien bonito, así que vayan a verlo, hasta en mi canal de YouTube para que lo chequen. Es Frosty Village del Diddy Racing, que es como eh, del Mariah Carey, digamos de, de los temas de videojuegos como relacionados con la vida, así que por favor vayan a verlo, que es muy bacano sí, oye eh, no había no invitado a nosotros particularmente, pero claro lamentablemente quedamos con los tiempos muy cortos para poder coordinar bien todo este tema, pero de todas formas sí. eh, me alegra de que eh, Hayas podido sacar este tema que está muy bueno. Lo escuchamos. Sí. Lo habíamos escuchado antes de que se lanzara. Y está muy entretenido. Así que felicidades, Tenecan, por el lanzamiento. Muchas gracias. Vale, eso serían mis noticias entonces del día. Genial. Bueno, entonces, como dicen, me toca remar a mí. <ríe> me toca hacer relleno. Y partamos con un relleno sumamente bueno. Porque las comunidades LGT. BTIQ, incluyo la Q, porque viene principalmente de la comunidad queer, eh, critican a Star Wars Eclipse debido a Quantic Dream. Oh. si, sí, justamente eh, salió a la luz de que el Quantic Dream eh, fue sumamente <risa> criticado durante el 2018 debido a las malas prácticas homofóbicas que estaba llevándose a cabo. Eh, salió eh, sumamente funado se podría decir sí. eh, y por lo mismo eh, digamos de que estaba muy mal perfilado, entonces cuando se anunció en The Game Awards el título toda la gente lo estaba expectante toda la gente estaba viendo, oh que buen juego al fin pensaba de que iba a ser un coto pero al final se anunció de que iba a ser el eclipse y estaba sumamente contento toda la gente, hasta que salió, quién era el estudio que estaba detrás de este desarrollo y ahí justamente sí. toda la gente empezó a realizar críticas, a levantar estos sucesos que ocurrieron durante el 2018 de que eh, el ambiente que está dentro de Quantum Cream es un ambiente muy tóxico para la, las minorías sexuales sí. y um, han lo llamado homofóbico eh, lo mismo estudio eh, ha salido con varios reportes al respecto. Sí, y, sí por lo, lo, que pasó con, lo que pasó con Quantic Dream es que, bueno, hace, hace unos años sacaron un juego que tuvo muy buena recepción, que fue el Detroit Become Human. Sí. Eh, que estuvo, estuvo muy bien, el juego a mí me gustó harto. Eh, pero poquito después de que salió el juego, si no, llevo un año o incluso menos, eh, había salido que el, el desarrollador principal de Quantic Dream, que es eh, David Cage, Sí. Había tenido eh, acusaciones graves, no solamente de parte de, de sus trabajadores, sino que de, de gente que había colaborado con él para los juegos, los actores, las actrices eh, del Beyond Two Souls, por ejemplo. Entonces, fue todo, todo un lío. Todo un lío. Mm. Así que esa. Que si no me esa, equivoco, David Kinch seguía a la cabeza. Sí, sí, el... sí. Por lo mismo, <ríe> las críticas continúan. Es como. Sí, ya, pues. ¿Qué pasa? Y digamos que igual sí. posiblemente esto pueda tener alguna represalia considerando que Disney es muy ad hoc con estas situaciones y estos movimientos. Sí. Lo apoya bastante. Sí. Entonces posiblemente salga a manifestarse al respecto próximamente. Sí. Antes de que esto se transforme en un, en un flop gigantesco. Correcto. Sí, con Marvel han estado súper de parte de la comunidad LGTB, LGTBQ Plus sí. últimamente. Así que sí, vamos a ver qué esperar a ver qué, qué dicen de parte de Disney. Mm. Así es. Bueno, sigamos con sorpresitas. Porque un youtuber descubrió forma de jugar Halo Infinite en modo cooperativo. Recordemos que el modo o sea, Halo Infinite no salió hace mucho, salió justamente hace una semanita atrás Pero dentro de las opciones no estaba incluido el modo clásico que es el modo cooperativo Que es el, el jugar modo historia en, con la pantalla dividida para dos jugadores Sin embargo, un, un youtuber descubrió la forma de poder replicar eh, este tema Menciona los pasos de que son sencillamente conectar el primer control, partir la partida ahí, en un momento de que ya se inicia la partida, eh, darle play al control 2, volver al juego, o sea, volver a la pantalla principal y de ahí volver a ejecutar el juego y con eso ya se habilita. Y tal como está previsto, debido a que esta funcionalidad no está habilitada, sino que simplemente descubrió la forma de bypasearse la validación, eh, hay muchas cosas que están incompletas por ejemplo no se muestra el, el HUD, la pantalla, el, el tema del indicador de dónde estás el, la, la vida y demás eh, eh, y por lo mismo el juego simplemente está flotando no sabe cuánto de qué wow. de, de balas, de vida, etcétera pero aún así, indica de que el modo sí está integrado. Solamente que eh, le falta, obviamente, un parchado para poder disfrutar la experiencia completa. Porque además de eso, eh, también indica de que eh, no puede realizar muchas acciones más que el, hacer el disparo. Pero aún así, si quieren mm. por, por lo menos tener un atisbo de lo que podría hacer este modo, ahí pueden revisar eh, cómo fue que realizó los pasos. Sí, claro, es un glitch entonces. Sí, es un glitch. Mm. Interesante porque igual a pesar de todo, igual este, no se sé, demoraron mucho en encontrar el glitch. Y por no, lo menos fue súper la... poco. <ríe> Digamos que tampoco que tuvo la... que, que hacer un bypaseo de código, de, de meterse en, hacer un hack, ¿no? Es sencillamente conectar los dos controles de Play. Es, eso hizo una serie de pasos, pero aún así logré habilitarlo. Y es como, sí. como que se le pasó ese, ese modo al, al tester. Claro. Uh, justo esa prueba no ocurrió. Uh, qué pena. Ya. Mm. <risa> Pero bueno, ahí sí. los fanáticos ya están por lo menos un poquito más contentos de que el modo sí está. Seguramente que aún está incompleto. Super. Hablando de Halo. Eh, también hace unas semanitas atrás. Eh, se empezaron a iniciar los torneos de Halo Tournament. Eh, debido a que los fanáticos están muy contentos de, de título, ya se encuentra disponible el, el modo multiplayer además estaba disponible antes de, de la campaña y por lo mismo ya tenía la intención de de llevarse partida, de campeonato y demás en parte de Xbox sin embargo, debido a la dificultad que tiene para encontrarse con solos disponibles justamente oh. por este tema del stock de chips Xbox tuvo que prestar eh, kits de desarrollo para llevar a cabo el torneo. Uh, wow. Sí, justamente indicante que este fin de semana se llevó a cabo el torneo eh, y tuvo que prestar los kits de desarrollo de la Xbox Series X. Funcionan iguales que la opción de retail, porque obviamente esto que se desarrolla se pueden habilitar mods para potenciar más la consola y demás. Sin embargo, se dejó en modo retail para que tuviera la misma experiencia, simplemente porque eh, hay un desabastecimiento global y no pudieron conseguirse las consolas. Oh, y yo pensaba que, que, hizo, que estaba esto. con menos desabastecimiento que Play. Pero aún así, Pero no, sí. está, están todo el stock tirándolo directamente a los retail. <risa> <risa> y se venden de una. Sí. O stock que se habilita, stock sí. que se vende en Estados Unidos por lo menos. Ah. Sí, de más. Así que eh, justamente la, la crisis les pega incluso a lo más fuerte. <risa> en fin. Sí, es sumamente increíble el desabastecimiento. Y hablando de desabastecimientos, Final Fantasy XIV en Walker se volvió tan, pero tan popular que tuvieron que deshabilitar las ventas de Final Fantasy XIV para no sí. tener problemas de logueo. Sí, eh, tuvieron que deshabilitar las ventas digitales Yo si no creo que la sí. física O sea, es, es muy difícil Controlar que se sigan vendiendo Copias físicas, pero las digitales Por lo la menos las tuvieron que parar Así es eh, Debido a este, justamente a Problemas presentados durante las últimas semanas Por parte de los jugadores Es que cuando deseaban iniciar partidas eh, El login le tomaba Horas Para sí. poder Eh, eh ingresar a los jugadores y esto justamente es porque el juego se volvió tan popular que con los servidores actuales que tiene Square Enix, no da abasto mm, para mantener que, que, a los jugadores logueados re recordemos también que hace poco eh, con todo el caos en Blizzard mucha gente dejó de jugar WoW Claro. World of Warcraft, y muchos de esos jugadores eh, buscaron otros eh, otros otro juegos a los que irse, y muchos mucho de ellos, un gran porcentaje, se fue a Final Fantasy XIV, que ha tenido un incremento de, no solo de jugadores, sino de puntaje, de buenas reviews y de, de mejora de la experiencia en general de Final Fantasy XIV, sí. sostenidamente desde el lanzamiento, es decir, el lanzamiento tuvo pésimas críticas, pero cada parche y cada expansión que sacaron, creo que ya van como en la quinta, creo que Endwalker en la quinta si no me equivoco ha sido un sostenido avance así pero increíble y bueno, le vino como anillo nivel de odd, obviamente todo lo que tenía que ver con la crisis eh, de Blizzard porque bueno, adquirieron muchos jugadores nuevos, más el lanzamiento de Endwalker que generó un hype tremendo tremendo, tremendo, tremendo, porque encima la comunidad creció mucho, había mucho contenido relacionado con con el juego nuevo, es decir, las campañas, los jefes nuevos, las raids, todo se ha visto tan bacán y tan, tan como, como, como que han tenido tan buen recibimiento, de hecho, creo que sacaron mejor eh, mejor trato a la comunidad en GitGame Words también, si no me equivoco, ¿no? Sí, mejor, mejor continuidad. Mejor continuidad. Sí, Entonces, es que el, el todo, todos super, esos factores. Todos estos factores han hecho que la, la, el base de players, o sea, digamos la base de jugadores. Había aumentado tanto que cuando salió esta expansión hace no mucho explotara. Yo vi en historias de Instagram de amigos que juegan. Que yo, yo no tengo computador lo suficientemente bueno para jugarlo, sí. pero la, donde tengo amigos que mostraban filas de 10.000, de 15.000 10 15 personas. Ahora parecía concierto de Dualí, la cuestión. <risa> Te juro, ni, era, ni, era, acaba, no falta. Ni, ni para conseguir entrar a los <risa> me moraba tanto. Diciendo. Sí, no, era, era impresionante. Sí. Impresionante Sí, Oye, eh, esto igual es mérito de, de Las mejores experiencias Tal como mencionabas Tenecan Pero sobre todo por mm -hmm. el nivel de contenido que han ido agregando Sí, es un juego enorme Enorme sí. y, y justamente los mismos desarrolladores Se han preocupado de que el título eh, Tenga una experiencia tal Que los jugadores Que se dedican a jugar pocas horas eh, onda después del trabajo, jugar un par de horas No se sientan tan agobiados mm. con el contenido Claro Esa es la gracia Y aún así mm. la gente lo disfruta por horas y horas <ríe> sí. el juego. Sí. Más que nada se entiende que Muchos de estos títulos eh, La gente se queda por las comunidades Y te, al tener una base mm. De jugadores tan grande eh, Lo va justificando finalmente Sí Así, que, así que por lo menos eh, Es un pequeño logro, se puede decir, de Square Enix de mantener este título dando su fruto eso es lo importante, de que al final le está respondiendo bien y por lo menos con esto ya, eh, con la base usuario, yo creo que va a tener para mucho tiempo más el Final Fantasy XIV Sí, totalmente es, eh, ha sido un éxito Sí Ya, sigamos entonces eh... Epic Game Store está regalando títulos gratuitos diarios hasta el 30 de diciembre esta sí. campaña inició el 16 de diciembre y se ha ido regalando eh, un título diario importante, hay, obviamente algunos de estos títulos pueden, no ser del gusto de los fanáticos, pero hay otros que son bastante interesantes de mencionar eh, el 16 de diciembre inició con Shenmue 3 después sí. el, el 17 de diciembre regaló eh, Neonavits el 18 fue Redmond for THS. 19 fue el Vanish for eh, Ethan Carter. El 20 de diciembre se regaló Loop Hero. Que es un buen título indie. Sí, yo lo estaba jugando y es bastante invisible el, el juego. Mm. Eh, Second Extension se eh, regaló el Early Access del juego. Porque el juego todavía no está disponible, pero sí está en modo Early Access. Eh, mm -hmm. Mutant eh, Zero Road to Eden y hoy día se está regalando Vampire Sí. así que ahí yo... se, eh, se meten más o menos a las 1 de la tarde hora de Chile eh, creo que sería a las 11 hora de Perú o a las 10 mm -hmm. creo que a las 10 hora de Perú a las 3 sí, yo, o sea, yo la... no sé cómo lo hace Epic para regalar tantos tantos sí. juegos como bueno, semana, ah, otra sí, otra hay, otra ahí dentro del, del litigio de Apple versus Epic salió de que esto es como un, una inversión a largo plazo. Claro, sí, totalmente. Está sí. tratando de hacerle completamente la, la competencia Steam. Sí, así que ahí sigan aprovechando, chicos. Recuerden de que estas compras son diarias, así que tienen que meterse diariamente para saber los títulos que están disponibles y lo pueden agregar a su biblioteca. Y no es necesario descargarlo en el mismo día. Ahí lo van a descargar otro día sin problemas. Claro. Así que ahí vayan aprovechando nomás. Sí, aparte que igual quedan hartos, ¿no? Faltan sí, como sí es hasta el 30 de diciembre, así que quedan... 4, 6, 7 días más. 7 días, sí. Súper sí, sí. Sí. bien. Sí. Eh, en otras noticias... ...Twitch suspende canal oficial de Amazon Prime Video España... ...por las razones correctas. Uf. Sí, salió un comunicado al respecto de que... El, ...el canal sufrió un... ...ban. Y la gente está preguntándose... ...¿pero por qué recibió ban sin un canal oficial de... ...Amazon? Recordando de que... ...Twitch es propiedad de Amazon. En estos momentos. Uh -huh. Pero... Eh, ...cuando salió el reporte... Eh, ...justamente fue debido a, a... ...que se encontró material... ...no apto para menores en el sentido oh. de que justamente eh, hubo un programa un especial donde habían streamers y quisieron llevar una cosita un poquito al límite eh, donde una de ellos eh, estuvo mostrando partes íntimas uh -huh. pero así como fue un, algo muy breve y automáticamente les cayó el vanhammer oh. Así que no, bueno. no estaba muy contento al respecto los de Amazon, pero son anécdotas. Por lo menos el, el ban de Twitch funciona. Sí, aparte que debe haber sido automático yo creo, ¿no? Porque... Sí, o sea, se, se, debe haberse reportado rápidamente y les cayó de una, ¿no? Entonces igual sí. el, es interesante saber de que para sus propios canales incluso inclusive eh, no tiene problema Twitch de realizar los bans. Igual no, sí, pues no, no digo de que de sea hecho, bueno porque, no... igual, la plataforma se puede prestar para otras cosas, pero. Sí, bueno, igual creo que. Porque no sé, no sé cómo funcionará cuando tú, en términos de que si compran los derechos de cosas, si, si es que caen también los, los van. Por ejemplo, cuando. Cuando se compró. Creo, creo que Ivai compró los derechos para transmitir la Copa América. Sí. Eh, también había un tema de ban ahí, porque obviamente hubo gente que reportó y todo el asunto, así como oh, este compadre no compró los derechos y qué sé yo, pero obviamente, si el tipo tiene como demostrar el tema de los derechos, no debería haber problema. En este caso, igual es raro, porque como el, es un mismo canal de, de Amazon, de repente ellos es como que tenían un control del mismo canal, así como, hoy pero sí, veámoslo directamente, onda que hay alguien supervisando, como una persona, como mm. supervisando el programa. 24-7, no sé cómo extraño igual, pero bueno, si fue automático y sigue las reglas del mismo Twitch pues como no hay, no hay mucho que hacer ¿no? Sí Bueno, y debido a que esta es la primera suspensión del canal eh, se encuentra baneado por un mes Uff Sí, no, si tu, Twitch es con los paneos. Sí Hay cosas de repente, palabras que te banean una semana hmm. Así que eso en cuanto a Twitch volviendo a videojuegos de verdad <ríe> Hades gana premio Hugo transformándose en el primer videojuego en obtener el galardón ¡Qué genial para la gente que no sabe eh, los premios Hugo es justamente un reconocimiento al género literario que se presentan por trabajos de fantasía o ciencia ficción entre otros, pero este año en particular se agregó una categoría dedicada justamente a los videojuegos porque se dieron cuenta de que los videojuegos también son experiencias narrativas correcto, interactivas, pero es un género que por lo menos ya se generó suficiente consenso para decir que sí los videojuegos también merecen una mención especial en este... En este galardón En esta premiación Y dentro de los eh, nominados Se encontraban Spirit Fair The Last of 2 Animal Crossing New Horizons Final Fantasy Remake Y Ball. Además de, de Hades Sí, pasa que por ejemplo eh, En el caso de Final Fantasy 7 Es una narrativa Que está incompleta todavía Entonces sí. Pero es, pero es como bueno. si un hubiera ofendido eh, el primer tomo de El Señor del Anillo. Claro, claro, sí. Eh, pero Hades tiene una narrativa impresionante. Encima hay un trabajo no solamente de... Bueno, en Final Fantasy técnicamente también, pero hay un trabajo de adaptación de, de mitología también. ¿Cachai? No es como que no es una historia 100% original tampoco. Entonces toda esa adaptación yo creo que también la tienen, la tienen, la deben haber tenido en cuenta. Sí. Así que, felicidades por Hades. Y ya podemos considerar a Hugo dentro de los próximos premios a ser considerados para los siguientes años. Porque justamente sí. en Tecoteoría yo creo que va a dar mucho de que hablar también y obviamente les va a servir para ganar más reconocimiento para los juegos es interesante, ¿no? Porque igual hay, hay juegos que de repente que tienen buena historia Que tienen buena, buena narrativa Pero que de repente, no sé, no tienen buena gráfica O no corren bien O no tienen buen gameplay Entonces igual es interesante que por lo menos este aspecto Se esté valorando un poquito más independiente De lo que son las demás partes de un videojuego, ¿no? Claro Muy Así interesante que, Sí, sí, muy interesante Y por lo mismo, ya algunos... Y incluso estaban comentando de que si este premio hubiera estado dentro de los primeros años de videojuegos cuáles hubieran sido los títulos que se hubieran premiado por cada año Sí. un este ejercicio bastante razón interesante razón. sí así que ahí por lo menos eh, ya es un galardón más a ser considerado dentro del universo de los videojuegos Súper. y para eh, digamos de que eh no sé cómo llamar a esto, pero creo que puede ser represalia. Sí. Debido a. al ambiente que se ha generado dentro de Ubisoft. Eh, ha recibido un éxodo masivo de desarrolladores. Y diversos sí. empleados también. No, eh, no me sorprende. Sí. <ríe> esto debido a que se hizo un, un reporte por una empresa llamada Axios en el cual dio cuenta de que los pasados 18 meses eh, muchos empleados de Ubisoft han dejado la compañía y digamos que esto en este intervalo de tiempo eh, uno espera de que eh, empresas importantes eh, tengan un porcentaje de de retiro de alrededor de un 5 o un 6% que el usual, sin embargo mm. el nivel de Attrition que es justamente este índice de personas que están contentas versus personas que se van de la empresa como de retención eh, mm. ha sido de un 12% considerándose sumamente alto si comparamos con que eh, Electronic Arts tiene un índice de un 9% y Epic Games un 7% Wow, Pero wow. no es el más alto, porque actualmente el más alto es un Blizzard con un 16%. Vaya, uno sabe por qué. Sí, no, pero es que <ríe> Blizzard de otra <vez>. Igual, <ríe> recordemos, no sé si la gente en el chat o la gente que vaya a ver el video después en diferido recordará el especial que tuvimos con la Chivo eh, ¿Sí? hace poco, pero ella comentaba que... que ella entiende mucho más del tema que, que yo, eh, pero recuerdo que ella había mencionado que por, por lo menos ella sentía que en Blizzard había una cuota, aunque sea mínima, de arrepentimiento de, de, de todas las cosas que se destaparon, digamos. Pero ella mencionaba que en Ubisoft, no, en Ubisoft había muchos. Eh, muchos problemas que se reportaron, pero que Ubisoft era como que se le había, le había pasado por acá. No, no, ni siquiera como que. Era como que no tenían vergüenza, digamos, como que no, no veían el problema. Entonces esto la verdad es que no llega para sorpresa de nadie. Recordemos también que la semana pasada también estuvimos hablando de todo el tema de que Ubisoft quería incorporar eh, NFTs. Pero que uno de los problemas con esta, con esta noticia o con, este, con, esta, con esto que ellos habían anunciado es que daba la sensación, dado reportes de, de los mismos empleados, de que Ubisoft no tenía idea de, de, de qué era lo que estaban haciendo. O sea, como que el board dijo así como, oye, queremos hacer esto porque es como que lo que está, es como lo que está de moda, pero no sabemos qué es, arréglenselo ustedes. Como ustedes vean cómo lo incorporan. Sí. Y a eso, obviamente, cualquier persona es como, qué sé yo, eh, no sé, no, no, no sé qué tengo que hacer y no me quiero hacer cargo de esto, así que me voy de la empresa. Sí, sí no, y lo peor de todo es que a la gerencia no le importa mucho al respecto porque inclusive oh, ellos dicen no. de que eh, los NFT son el futuro que, pero lamentablemente estoy, también tiene una cuota de daño medioambiental que se está generando por el consumo de electricidad sí. eh, no es sencillo el NFT también está generando daños por eh, porque se puede considerar como en cierta parte el lavado de dinero, en cierta parte robo de identidad, de arte que también se está generando mucho Muchísimo Así que yo creo que sí Dentro de las próximas semanas vamos a estar viendo alguna forma de abordar un especial de NFT Pero ahí vamos a ver con a quién uh -huh. invitamos al respecto Porque deseamos abarcar diversas aristas del tema Sí, es que es un tema, es un tema complejo y es un tema muy nuevo y es un tema que da mucho para hablar porque es, es verdad, tiene muchas aristas. Tiene el tema del, del robo de arte, tiene el tema del poco esfuerzo del arte técnicamente porque podéis llegar y cambiarle el color del fondo al mono y otro mono y lo vendís por mil dólares solo porque cambiaste el color del fondo. no sé. es, como, es como que igual tiene... Eh, la, de hecho la semana pasada también hablamos de lo de Matrix, ¿no? De sí. que Neo había dicho así, ah, es que igual podía sacarle una... Era reproducible, digamos, le podía sacar una... Captura de pantalla, entonces, como que hay mucho mucho que hablar del tema. Sí, bueno, volviendo a la de Ubisoft, eh, por lo menos, de, aparte del tema con los NFT, hay otras consideraciones que hubieron Por ejemplo, mm -hmm. de, dentro de los juegos que han salido, por ejemplo, de Far Cry 6, del eh, Ghost Recon, del Ghost Recon, del Assassin's Creed Valhalla. Eh, se han ido muchas personas de los equipos eh, justamente de Far Cry 6 se fueron 5 eh, personas eh, 12 fueron de Assassin's Creed Valhalla que se fueron de, de un equipo de 50 y por lo menos de Ubisoft no saben cómo agarrar el tema no, no han podido no, sí. encima durante Game Awards también recordemos que bueno, se hizo todo como una especie Como de de, Como tratar de abordar el tema Así como muy por encima Como que se, se habló un poco así como de decir sí, Que no se podían hacer este tipo de abusos En la, en la industria la cuestión Obviamente pensábamos que estaba dirigido A Activision Blizzard También un poco a Ubisoft porque eh, Far, Cry estuvo, eh, Far Cry 6 estuvo nominado a hartas cosas Pero no ganó nada No, no ganó nada Así no, no, que en, Entonces, parte, que en parte pudo como... haber sido también un, un voto castigo de decir no, no un voto castigo, castigo. Sí. Eh, justamente dentro del mismo reporte menciona de que eh, por lo menos dentro del estudio de Ubisoft porque recuerden que Ubisoft tiene diversos estudios alrededor del mundo eh, los que mm. más se han ido han sido de Ubisoft Montreal y de Toronto Sí. así que sí. por lo mismo ya eh, Ubisoft no se puede quitar el ojo del huracán en estos momentos mm está ahí peleándole a Activision Blizzard por la atención de la mala atención de ellos. Sí, y considerando que Activision Blizzard es solamente en California y Ubisoft Global, digamos que le va a golpear más, mm. va a ser a Ubisoft. Es posible que le golpee más, es verdad. Sí. Así que eso. Bueno, y eso serían las noticias dentro de esta semanita. Dijimos que íbamos sí. a hacer sumamente corta esta edición. Eh, sí. de todas formas igual eh, me pasan un dato eh, por interno de que el sorteo de por la entrada dobles de la Van Premier Sin 2 que viene con un premio sorpresa se retrasó por problemas técnicos así que ah. se va a realizar luego de la cuatrifuerza, yo creo que va a ser alrededor de las 9 de la noche para que estén atentos al facebook de Pagua.cl donde se va a llevar a cabo el sorteo ok, Y Super con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza y nos despedimos del año también, ¿no? Sí, nos despedimos del año porque la Cuatrifuerza se va a tomar un pequeño respiro dentro de la próxima semana, principalmente porque encontramos de que no van a haber muchas noticias al respecto sí, eh, y, pues, sí, estos sí, así que vamos a guardarlas todas para el próximo año vamos a hacer transmisión el, voy a ver el calendario. El 3 de enero del 2022. Entonces, así que... Fecha volvemos. Sí, así que por parte de la Cuatrifuerza y por parte de Pago.cl les deseamos a todos que pasen unas bonitas fiestas de fin de año. Voy a sacar una, una, una fotito para, sí, para pedir ahí. Espera, espera, espera. Va, va, vamos, vamos a cambiar la, la escena. Ahí. Vale. <risa> Ya. Yeah. ¿Sí? Ya. Yeah. Wow, lo saqué sé, sé en el Discord, no más. Ah, ya. Yeah. Vale, bueno. sí. <risa> vale, yeah. vale. Sí. Ahí so, les deseamos a todos que tengan un excelente fin de año y que les deseamos un mejor 2020. <risa> 2022 de lo que fue sí. este año. Ojalá. Ojalá. Recordemos todos que ojalá salgamos próximamente de la pandemia, tómense todas las medidas pertinentes, ojalá se puedan vacunar, porque entre todos salimos de esta. Sí, dosis de refuerzo, muy sí, importante. Sí, en febrero se viene la cuarta dosis aquí en Chile. En el resto de los países de Latinoamérica yo creo que van a estar medidas similares. Así que síganse cuidando, chicos. Y eh, gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Me sí. Fue un agrado mantener este programa junto a TNK y Metaru. Saluditos para Metaru que no pudo estar, pero nos veremos el año que viene. Sí. Recuerden de que está el especial de Tenecan para que lo pasen a ver. Eh, ya está disponible, se lanzó hoy día. Y el sorteo es que se va a llevar a cabo unos minutos más en Facebook. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar diversos contenido donde hablamos de diversas cosas. Entre ellos, noticias, anuncios relacionados con videojuegos, con cine, televisión, eh, series y muchas cultura cosas pop. Más. Mucha cultura pop. <risa> Tenecan sus redes arroba Tenkan y para darle también el, el boost ahí al metalu arroba metaru PX, también son las redes de metaru sí y recuerden que la 4 y -fuerza, fuerza se encuentra disponible en instagram yo creo que ya el próximo año vamos a, a hacer los anuncios en paralelo en ese canal para que no tengamos mm -hmm. contenido tan pobre en, en solamente una parte Así que eso chicos, okay. muchas gracias Esperando que pasen un bonito fin de año Nos vemos el próximo año, chau chau Chau chau